Hagamos esto, el que muera primero es gay Qué ganas de tener cáncer vamos, Si quieren ir a un lugar más alejado vamos a aquí a culear nada que sí. <risa> ¿A dónde? ¿Qué ah, corrientes, boludo? eso? de ahí es la nueva base para pelear contra la reina del cubo Todavía no está completo, pero se especula que para el día del evento Si lo esté ¡Lo cual faltan dos días! Madre, güey, esto es nuevo, ¿Y ¿por qué no me dijeron que había esto? Eh? ¿Si ¿Sí te dije? Pues <risa> nunca me haces caso, sí, ¿verdad? Estaba eh, cayendo 30 grúos aquí, era muy mala idea, creo. Ay, el... No mames, no mames, no mames, Pero no mames. Solo, yo solo voy a decir que yo no sabía que aquí había uno. Que aquí, pues, era no. Yo voy a coger el bruto, nadie vino aquí. Ni uno. Yo voy a cogerle uno. a Adrián. Ay, ah, ah, invítame. invítame. No, yo no me comparto a Adrián. Uy. oye, lo vi. Me lo pero... What the fuck, bro? No mames. Chu chu pamela. Okay, voy por el bot para bruto y después voy por a... El... Yo estoy aquí con el Adrián. Venga, aquí, Adrián. ¡Súbete! Vamos donde el Kenneth, dejémosle al Justep aquí. Igual ni hace nada. Nosotros también. Ok. Unamos brutos, unamos brutos. Los dos con los brutos serían los dimensions, ¿no? Uy, aquí hay gente, aquí hay gente. Adrián, correspond Estamos corriendo. Cállate. Hola, buenas noches. Soy fucking dude 3. ¡Qué se métete en mi bruto, güey, vámonos. Métete en mi bruto, le. ¿Qué? El mío, el mío, el mío, el mío, el mío, ven sube. Ahí somos dos brutos, sí, ahí nadie nos para, güey. Y nadie nos para. Bueno, buena, espérate, déjame coger estas armas, en caso de que nos bajen. Listo. Ok, ¿dónde hay gente, güey? Uf, es que con esto nadie nos para, mano. Aquí hay gente, aquí hay gente. Con esto ni Dios, eh. Ahí está. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Al frente, al frente. Dale, dale, dale Adrián Dale, Joseph, dale, dispara voy. ¡Eh, pinche bot estúpido! Salvamos a la humanidad y así me pagas ¡Mate a uno, mato a uno! Mátalo, mátalo, mátalo. ¡Mate a otro! a <risa> otro! ¡Yo voy aquí contra el pinche bot! ¡No! no. Pinche bote estúpido. El bot, el bot nos destruyó los. No mames, bote estúpido. Aquí hay más gente, aquí hay más gente. Venga, venga. No, te esperas a que yo lo reviva a este pendejo para que podamos ir a pelear. Si no, ¿dónde estaría el compañerismo? ¿Dónde estaría la eh, el amor a la patria? No sé qué estoy diciendo, boludo. Buena, Joseph. Acabo de ver como Joseph se cargó todo un trío solito. ¡Oh! ¡Ay, madre! ¡Son tus gatos! ¿Qué pedo? No. ¡Ey, señora! Ya, yo hijo ya me tiene hasta la verga. <risa> ¡Señora! Su hijo me la chupó la otra vez. compran comidas para gatos y se lo acaban en dos días, mano! ¿Y qué tiene de raro? <risa> ¡No mames, güey! Mis bebés solo están jugando, que te dijera tu mamá. <risa> <risa> Imagínate que no. quiera más a los gatos que a sus propios hijos, ¿no? Ay, no mares, ah, que... Acabamos este y eh, me ¿Cómo? espera un rato. No me amo mucho, solo tengo que ir para Carlos. Deja de que tu mamá te revita una vez más y ya. Dile, no madre, eh, si quiere le puedo presentar a un señor anciano. Qué gringe, brinche, brinche, brinche. ¿Y qué vamos? pasó con tu perro, Alexa? Que también te abandonó, que viniste atrás a nosotros. ¿no? <risa> ¿Sabes qué sería buenísimo? No. Que al Joseph se lo dejaran. Imposible. Atropella, vámonos sin él, vámonos sin él. Vámonos sin en él, entonces siempre está... Mira, mira, míralo, mira, mira, mira, mira. <risa> Le tengo esta arma Ahí va la pendeja, ahí va la pendeja Yo, yo ni siquiera tengo metidas ni para Ay, es es <risa> <risa> es que me hable Eres vos, eres vos Pinche Adrián loco No, ponte serio Yo no Pinche luz ¿De dónde? ¿Ya le sacó una una güey? ¿Qué pedo? ¿No es una escar? con una escopeta? <risa> ¿Qué idiota? Conozco gente idiota ¡Miren ¿no? este, esto, miren esto! ¡Oh, no! <risa> ¡Qué chingón! <risa> ¡Oh, loco, loco, loco! ¡Se me ocurrió el idea del siglo, loco! Yo ¡No, Jaga, se va corriendo! Ay, bueno. Nos quedan cinco intentos de esta cosa, vamos allá, vamos allá Vamos allá a seguir intentando esta cosa ¿Dónde, dónde? Allá donde marqué Güey, quedan dos putos días Cállate Lo siento es que me excité <risa> ¡Coña! ¡Adren padre, comando! no no no No, ¡Coña! alguien tiene otra ¡Coña! ¡Coña! No, <tú> no, pero tenemos cura? esto, jaja. <ríe> La cura para el cáncer. <ríe> no mames, pobre autito, jaja. <ríe> nah, pensé que era otro de esos. Ha o sea, sido estos kunais de mierda. ¿Qué eh, pinche lobo, pendejo. No, vamos contra el lobo. lobo. contra el Adrián, porque ah, es un puto, nada ¿no? que dije. Uh, Adrián, te está delatando, te vas a dejar se esperan porque no tengo escudo aquí está este bote que da leche yaren tengo escudito estoy de aquí tengo gente tengo último uy cayó otra vez el bruto güey. cayó otra vez el bruto si caen ah están por el otro lado y oyendo mal por favor estoy con el joseph ¿Dónde está Me ¿Qué? ven, ¿Qué? Me, ¿Qué? Vieron, ¿Qué? me vieron, me vieron, ayuda. Para emociones el en... am Muerto, muerto. Ok, ok, ok. Muy buena, muy buena, Adriana, muy buena. Padre nuestro, tú qué estás en los camas, la verdad. ¿Quién XD? ¡Son dos! <tocado>. <tose> <tose> ¡A ti, a ¡Uy! ¡Está muerto! ¡Estoy súper tocado! ¡Quiero también! Ahí arriba la drag, Te voy, yo voy. ¿Alguien? Adria, no te vas, Pucta, no te vas, yo voy a intentar, pero no ofrezco nada. ¡Hija de no, no, no, no, no, no, no. yo lo estoy buscando, yo lo estoy buscando Tranquilo, tranquilo Adrián, Adrián, por acá, voy por acá Antes, antes, antes, antes Bien, la maté, la maté, la maté Ayuda, ayuda, ayuda, ayuda, ayuda, ayuda, ayuda, ayuda, ayuda Te ayudaría con gusto si tuviera balas Ok, tengo, tengo, tengo la tarjeta, tengo la tarjeta Descuiden, descuiden, tengo la tarjeta, tengo la tarjeta lo que no tengo son balas a a lo que, lo que ahora, lo que ahora lo que importa es que podamos salir con vida de aquí Vamos que viene de la zona, Sí, si, sí, si sí. Maté, lo maté a uno, queda uno, queda uno, venga, venga, venga Ahí está. Muertos, muertos, muertos Esa buena, buen trabajo chicos, te ganaron un aplauso ¿Me reviven? Sí, eso hago No, no, no te revivo, no, no te revivo Te revivo acá, no, si es que alcanzo no, también Venga, venga, tengo una cedera tengo una accedera, tengo una accedera. ¡Pola, pola, pola! ¡Pola, ya pola! ¡Pola! ¡Pola! ¡Pola! ¡Pola! ¡Pola, mi! Estos, las vengas me quieren decir qué hacer, hijo, de estos hijos de putas, no saben quién soy, yo soy Pablo amigo a mi hijo de coba! ¡No seas un game! ¡Cállate! ¡Mire, we-mire! loco, soy gay porque me gusta tu papá, así es tu familia. Lo que no tiene el chimi es a ti. ¡Pola, ah cierto! Ah, cierto, es verdad. Ni para insultar sirve. ¡Ete! Creo que voy a saber de la vida de Jimmy si a nadie le importa. Cierto, es como la tuya. ¡Mentira! Es como leer una biografía súper aburrida de esos que te mandan en el colegio. Hay un tiburón, cuidado, banda. Por lo menos es una biografía, no como vos, que ni siquiera se toman el tiempo de escribir tu... ¡Hijo de puta! ¡Un auto enemigo! ¡Verga! pensé que eran ustedes! ¡Adiós! Cuidado el Ah no, pasó de largo, creo que él también quiere revivir a sus amigos Espera, el ladrón está vivo Yo me muero banda, yo me muero eh me voy, con el tiburón, me voy con el tiburón, Yo me voy con esta mierda de bote Ya no, ya, ya me morí, alguien me tiene que marcar Tranquilos, tranqueros ¡Súbete, súbete, súbete, súbete! Ay, ay Oh, trata de venir, trata de venir, yo me voy a cubrir con esto Gracias, gracias Arang Arang, jaja Arang Tengan uno, dos Aram sam sam, aram sam sam Aram sam sam, aram sam sam, sam guli guli guli guli guli sam sam, sam sam Cojan cada uno uno Procedo a curarme Ay, no. Y el Joseph se largó otra vez Toma, mira, No mames güey, estoy roteando, ¿qué es pues oigan? Mal amigo <risa> Mal amigo, mal compañero Tiened no, no no, muévetear si puede net, muévete Ni si lutear puede uno porque ya es el mal amigo ya Mal amigo es <risa> manito puchi El meo puchibal Y el que no se mueve wey El que no entonces mueve me está preocupando Hey, de ¿Qué pasó, pasó? ¡Muévete! ¡Muévete! Uy, uy, uy, uy. La suna, mamos. Se están matando por allá. <ríe> te... te... A ver, me voy a acabar todo el oro, bro. Acá todo el oro porque aquí mismo se acaba la temporada y ya no, ya no nos va a servir de nada ya. Ay, tesorra. Mejoren sus armas ahí, loco, para ver si ganamos la partida, loco. <ríe> ¿Dónde hay mejores de armas, LOL? Oh, ya. Ya lo maté, ya lo maté, ustedes tranquilos. Ahí. Hey, este escudo es mío quiero que algún puto problema, aquí. <pickle inhib museums> suban, suban, suban, suban, suban, déjenlo al Joseph, Suba, suban. No, no suban. Le estoy diciendo suban. Espera espera, coge esa cosa y empieza desde el auto, empieza desde el auto. ¡Rompe esta cerca, no puedo, no puedo. rompe esa cerca, ¡Rompe esa cerca. No jueguen, güey, no jueguen. Tengo gente, tengo gente, tengo gente. Yo se apuestas conmigo, verdad? Sí sí sí. Vengan, güey, vengan. No sé. Estamos intentando ir, pero no puedo. No. Digo que dejen a ese pinche auto, pendejo. Ok, ya lo veo, lo veo. Vamos, vamos, vamos, que con el alam sam sam si sí se puede. Ya están muertos, ¿verdad? No, para nada. Sí, ya se. Puta, no, mentira. Me encuentro, me encuentro. que me va? ¡Qué que ¡Lo están haciendo bien! No, no, porque sí tienen buenas armas. Hay gente aquí, hay gente aquí, ¿eh? pero no lo no, veo. No, no, no. Yo sé dónde están y sé exactamente dónde no estarán. Eso no entiendes, qué bonito es. ¡Ah, ¡Oh, me mato, me maté! Bueno, bueno, Paredes blindadas han tenido. Ok, podemos cubrirnos en una, ¿eh? Vamos acá, vamos acá. Pongan paredes blindadas y nos vamos, güey. Nos pudimos la nos <tose> una casita aquí. Sí, sí, sí, sí, yo les pongo las paredes brindadas. Eh, ¿dónde, dónde, dónde? Aquí. ¿Bren? ¡Ay, ya lo vi al campero! ¡Uy! ¡Uu! No. ¡Ah! ¡Ah! Por fin ganamos. ¡Lo <tose> logramos! ¡Lo logramos, banda! Les dije que sí se podía.